a raíz del auge en la difusión de videos en los cuales se captan a personas en situaciones de peligro, que en la mayoría de ocasiones necesitan ayuda, más allá de la simple cámara. De acuerdo con lo expuesto por la psicóloga, es evidencia de la creciente apatía que afecta a la sociedad actual. Exactamente, estamos hablando de apatía, la persona no se está identificando con la persona afectada, estamos hablando de que la persona no está sensibilizada, no se no siente, no se identifica con, con el dolor de la otra persona y debemos de, de aprender a identificarnos, a sentir una empatía con la situación que está pasando la otra persona. Dijo que como individuos debemos hacer nuestro aporte para combatir este fenómeno. Poner en primer lugar nuestro bienestar y el de nuestros iguales. Lo primero que y amarse, es respetarse a una misma como persona. Cuando hacemos eso, pues aprendemos a cuidar, a respetar y a valorar a los demás. Está pasando este factor: que las personas se están amando muy poco y todos debemos de amarnos. Este es el primer ejemplo que nosotros debemos poner: amarnos a nosotros mismos, autovalorarnos para hacerlo con las otras personas.